Ok, uh, where did we start? Here. Okay. Hola. Hola, buenas. Bueno, buenas noches a todos. Eh, nos decía Nemoya que este Zoom eh, empieza ahora y va a ser un Zoom diferente de todos los que hemos tenido antes. Primero, porque estamos, este Zoom significa que estamos ya empezando. Este es nuestro comienzo eh, en nuestra nueva eh, versión de nuestra familia. Y también va a ser un Zoom un poco distinto porque en este Zoom Neboya nos decía que él no va a ser tan amable y tan, eh, sí, amable, digamos, como es normalmente con nosotros, tan simpático, sino que se tiene que poner un poco serio porque, bueno, bueno por lo que les voy a contar ahora. Lo primero que hay eh, dos cosas muy buenas que nos tiene que contar eh, Neboya. La primera es que el contrato inteligente está terminado, todos los test se han hecho y está todo perfecto. El, el, el contrato inteligente... Listo. Tic. Eh, luego tenemos un contrato inteligente que está de acuerdo a nuestro white paper, que eso no lo habíamos tenido antes, eh, está todo perfecto, perfecto, súper comprobado y funciona genial. La segunda cosa buena que tenemos es que Nebo ya nos va, a contar, nos va a mostrar hoy, esta noche, una demo en vídeo grabada de eh, un usuario, digamos, de demostración en la, de la página web. Lo que va a suceder con la para, en la página web, con el back office y todo, vamos a poder ver hoy la página web. Eh, nos decía Nebolla que eh, a los chicos de programación les va a llevar uno o dos días poner todo junto, o sea, boicar todos los datos y ponerlo todo junto para que ya por fin eh, podamos retirar que es lo que todos ustedes quieren. Eh, hasta que no esté todo conectado, eh, no se va a lanzar, ¿vale? Eh, nos decía eh, Neboya que toda la responsabilidad cae sobre él y por eso se, se pone serio, que todos queremos recoger nuestro dinero y tal, pero eh, toda la responsabilidad cae de él. él. Él ha conseguido unos inversores impresionantes para nuestro, nuestro proyecto, para nuestra familia, que van a poner muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero, ¿vale? Entonces Neboya nos decía que él es responsable, por supuesto, por todos nosotros, pero también es responsable por todos estos inversores que nos van a cambiar la vida a todos nosotros por esa liquidez que entra. Entonces Neboya nos decía que, por ejemplo, hay personas que tienen 10 millones de Family Tokens y mucho más. Que no vivamos en un mundo de hadas y pensemos que mañana vamos a poder retirar 10 millones de dólares y si el Family Token está a un dólar, porque no sería sostenible. ¿eh? Entonces Neboya nos quiere dar un sistema que sí que vamos a poder retirar un montón de dinero, pero no así, porque ten, él tiene que ser responsable por nosotros, por todos los miembros, porque no todos los miembros tienen 10 millones de Family Token, entonces sería injusto dejar que cinco o seis se llevaran todo ahora y se destruyeran el proyecto. Entonces vamos a hacer una votación en Telegram esta noche para determinar las medidas en las que se van a distribuir los Family Token del contrato antiguo, para que todos podamos beneficiarnos de este proyecto por muchos años más y hacerlo de una manera sostenible, ¿vale? Eh, something else. Um, sí, nos decía Neboya eso, que es su responsabilidad que él quiere proveer para toda la familia todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida, para tener una vida de calidad. Y entonces esas decisiones se van a tomar esta noche, junto con todos los miembros que van a poder votar, para determinar cuál es la mejor manera para seguir adelante sin eh, que nadie pueda eh, de absorber toda la liquidez en, en cinco días y, y, y, y hacer daño, ¿vale? Que tenemos un montón de firmas, un montón de empresas, un montón de contratos eh, a punto de estar firmados y ya firmados y que nuestro futuro es brillante eh, y bueno, ya me voy a, I have finished. So, eh, Nebosa nos decía que ahora nos va a enseñar eh, la demostración de la página y demás, pero que antes va a compartir con nosotros eh, el asunto este que vamos a tener que votar esta noche y decidir tomar una decisión por el bien de nuestro token y de nuestra comunidad y del proyecto al final. Nos decía también eh, Neboza que ha habido un montón de gente que ha... Um, no, no ha querido que nosotros eh, tengamos éxito, que ha puesto todas las trabas que pudo y ha dicho las cosas que podía decir en contra nuestro eh, por falta de credibilidad o por falta de interés en lo que nosotros estábamos haciendo, eh, que Nevocha se siente apenado por estas personas que no puedan estar aquí, que él sabe que están tristes hoy porque nosotros al eh, finalmente sí que hemos eh, tenido éxito y estamos teniendo éxito y vamos a tener más éxito dentro de un par de días. Eh, y que a todas estas personas que han intentado dañarnos, eh, y nos han dañado también, lo que vamos a hacer es pagarles la inversión con un 10% de beneficio, para que ya se vayan y nos dejen en paz y no queremos que vengan nunca más con nosotros. Eh, vamos a eliminar los fantasmas del pasado para tener un futuro brillante, fue la, la frase que dijo Neboya eh, bueno, y el eh, Neboya hoy estuvo hablando con, eh, hoy, ayer y todos estos últimos días, con expertos de la industria blockchain eh, para intentar ver cómo podíamos resolver este tema que tenemos ahora. ¿no? Como ustedes saben, eh, tenemos los Family Token de la, de, del contrato anterior y ahora vamos a tener un Family Token del contrato nuevo. ¿Qué sucede? Que el precio del lanzamiento que vamos a tener y la liquidez que se va a inyectar Vamos, eh, eh, es, es una cosa que no podemos eh, permitir que la gente tome toda esa liquidez en principio. Bueno, lo podemos permitir, pero ya sería el fin de todo, ¿no? Entonces, esa es la decisión que vamos a tomar hoy, de tomar una decisión en cuanto a cómo los eh, holders, los titulares del family token que compramos en noviembre, cómo vamos a poder disponer de esa cantidad de tokens, ¿sí? sí hay gente que tiene 10 millones de Family Token, pues de repente se ha hecho 10 veces millonario en dos meses y va a retirar 10 millones de dólares y nos va a destruir el proyecto. Podemos tomar esa decisión y decir, bueno, pues, que sí, que todo el mundo reciba sus tokens y allá vamos todos. O podemos tomar decisiones inteligentes, que tampoco significa que vamos a perder nada. No vamos a perder nada, los tokens van a seguir siendo nuestros, pero vamos a eh, eh, conversar con ustedes y explicarles qué es lo que se puede hacer para que entiendan y vean que hay muchas formas de que podemos hacerlo de una forma sostenible y en la que nos beneficiamos nosotros, beneficiamos el proyecto y apoyamos esto, porque sería muy egoísta decir no, no me interesa, me lo llevo todo y ya, no. Entonces, bueno, vamos a explicarlo bien para que ustedes lo entiendan, que entiendan que no van a perder nada de lo que tienen, de lo que han comprado, sino que a lo mejor lo vamos a recibir si elegimos esa opción, más de a poquito, y que no va a ser de a poquito porque es un montón, pero bueno, ahora lo vamos a ir hablando. Um, como decía Neboya con el contrato anterior, que hemos tenido un montón de problemas, de que nos han robado la liquidez, que teníamos todos estos holders y tal, y bueno, para eso vamos a buscar ahora la, la solución que él ha estado conversando con estos expertos. Um, <coughs> Ok, entonces, bueno, empezamos a hablar del tema de la opción que les vamos a presentar, que es la propuesta de hacer vesting. Esta propuesta, me gusta aclarar, no estamos hablando para nada de lo que hay dentro de CryptoFamily. Esto que queremos solucionar ahora y buscar la solución con todos ustedes es para las personas que compraron Family Token en Metamask, en Trust Wallet o en Binance Chain Wallet. Los que han comprado Family Token del contrato anterior y lo tienen guardadito en su billetera, ¿vale? Esto es solamente para esas personas, no tiene nada que ver con la plataforma. <ríe> Porque qué? sucede? Las personas que compraron el Family Token eh, en ese momento, en noviembre, hemos comprado a 0,00012. <ríe> Entonces, sí, eh, quiero eh, insistir en este asunto para que nadie se asuste, para que nadie piense que no va a poder retirar al final el 25%. Esto que estamos hablando es pura y exclusivamente para los que hemos comprado el Family Token en preventa, para los que hemos comprado el Family Token con nuestro dinero, poniéndolo de afuera en nuestras billeteras, y hemos comprado el, el, la dirección de contrato anterior para esas personas. Para todos nosotros, 55.000 personas de CryptoFamily, no es con nosotros esta decisión. La decisión esta la vamos a tomar nosotros, los que sí hemos invertido en Family Token entonces, y vamos a tomar una decisión para cuidar el proyecto y hacerlo eh, sostenible en el tiempo, ¿vale? Esa es la decisión que se está tomando y no tiene nada que ver con los miembros, y no va a afectar la función de la, de, de la plataforma ni de nada de lo que tú, ustedes todos ya saben de cómo va a funcionar. No estamos cambiando nada de eso, sino que estamos cambiando un poco para ser sostenible eh, cómo los inversores en Family Token van a poder disponer de, de esas ganancias. ¿vale? Entonces, si ahora vamos a lanzar la plataforma por toda esta liquidez que vamos a inyectar ahora en el Family Token y el Family Token va a estar a un euro, a un dólar, eh, es eh, la liquidez se la llevaría una sola persona con esa cantidad sí. de tokens que ya están en circulación, ¿vale? Entonces, la propuesta que vamos a hacer es hacer un vesting, ¿vale? Que no sé cómo se dice en español. El vesting básicamente es, un, nosotros vamos a poner esas monedas en un depósito fijo, que no la, o sea, están bloqueadas, ¿vale? Las monedas están bloqueadas, las tiene bloqueadas la compañía y nosotros recibimos, eh, la propuesta que vamos a hacer es un 5% el día 1 de cada mes. Un 5% al mes durante 20 meses de lo que habíamos comprado antes, ¿vale? La cantidad de ah, Family Token de que habíamos comprado antes, el 5% se nos entrega el primer día de cada mes. Esa es la propuesta cinco, del testing. ¿5% de, de, en Family Tokens? sí. Al valor que esté en ese momento Al valor que esté, tu cantidad Important. de family token Important. La cantidad o es sea, This is that, uh, In the beginning yes. when I started talking so, nos, es un, nos, De hecho es una nos manera vuelve, Nos vuelve a, re, a repetir eh, Blas, de eso, de que no tiene esto Nada que ver con los 55.000 Miembros de CryptoFamily, tu pool 1 Nada, las pools, nada es, La pool 1 va a salir toda al 100% Claro, porque es, es que un, Es una manera de cuidar a esas 55.000 personas Exactamente, o sea, es una decisión que tenemos que tomar nosotros, los que hemos comprado el family token eh, en una preventa. Nosotros lo que lo que hicimos fue comprar un token en preventa. Lo que decía ah, antes sí. las, esto es como si hubiéramos comprado el bitcoin a un dólar, ¿no? Y lo hubiéramos comprado y es, es la misma ganancia, lo que estaríamos teniendo nosotros en dos meses, es imposible, ¿vale? O sea, sería. Para a ti para la comunidad sí. latina. Eh, todos los que tenemos ya cuenta antes que no compraron, bueno, no es mi caso, ¿no? Sí. pero que no compraron Family Token Total, esto no es que con ellos. personas sí van a recibir su 25% de sí, su sí, por supuesto. es normal. Ah. Por supuesto. Esto es solamente sí, para las personas que compraron Family Token en noviembre, en MetaMask, Ajá. en Trawallet y en Binance Chain, y las tienen sí. allí. La plataforma no. Okay, I Ay, um, ok, esta información que estamos hablando, eh, ayer hicimos un Zoom, yo Soraya, eh, hice un Zoom de tres horas en español, contesté preguntas de muchísima gente no. eh, y lo que pasa es que la gente no se lee el white paper, la gente no mira los vídeos, la gente no nos sigue en redes sociales, no se preocupa por informarse. Toda esta información está súper bien explicada en el white paper, está súper bien explicada en un vídeo de Tokenomics, precioso, gráfico, que lo explica súper fácil. Eh, tenemos que intentar ver información, eh, ponernos... Yo calculé hoy una persona que necesite entender nuestro proyecto, en una hora y cinco minutos lo tiene todo el white paper, todos los vídeos y todo el contenido de redes sociales. Es el tiempo que lleva entender todo y mirar todo el contenido que hay. Una hora y cinco minutos. Entonces eh, te lo cuento porque ayer, cuando hice el Zoom, le puse obligación a toda la gente que venía en el Zoom, tenían que hacer esto. Y fue un Zoom corto porque vino mucha gente, pero porque Yo la gente se lo como... sabía todo. Entonces. Está bien. No, es que estaba así, ya sé, hubo un problema con eso. Pero te yo lo digo sé. porque yo sé que ustedes tienen una comunidad muy grande y no podemos estar dándole de comer en la boca a la gente. La gente se tiene que sentar una hora y cinco minutos a mirarlo todo y lo va a entender. Porque esta pregunta, una vez, lo digo más que nada porque en el, el vídeo de Tokenomics dura dos minutos. Dos minutos. Y está okay. Grande, okay. Lo explicado. Entonces, lo voy a explicar. Ladies, come ladies, ladies, ladies, ladies, on. Lo, a... lo, a... lo voy a explicar, lo voy a explicar. Gracias. La, Gracias. la penalización. Cuando nosotros movemos los family tokens dentro de la plataforma, no hay ninguna, ninguna tarifa de nada, nada, nada. Todo está white listed en lista blanca, se mueven los family tokens de una pool a la otra, vienen y van, y no hay ninguna tarifa de nada. Cuando nosotros retiramos de la pool número uno, a nuestro MetaMask, Trash Wallet, o la, la, una otra que están usando, Binance eh, Chain Wallet, uh, ahí es cuando nuestros tokens están en MetaMask, es cuando empezamos a tener cuidado con qué vamos a hacer con esos tokens. Si los vamos a vender, tenemos que vender máximo un 9,99% al día. ¿Por qué? Podemos venderlo todo, pero si vendemos más, del 9,99% vamos a pagar la tarifa de penalización, la tarifa de penalización es un 30% que nos van a quitar, si estamos vendiendo 1000 family tokens y es todo lo que tenemos en la billetera solamente vamos a recibir en BUSD el correspondiente a 700 family tokens porque 300 se van con la penalización, entonces todo el mundo, por favor, presten atención, van a poder retirar todo de la pool número uno sin ningún problema. Cuando reciban esos family tokens en, su, en sus billeteras, solamente vendan, a no ser que quieran pagar un 30% de penalización, un 9,99% cada 24 horas. Exacto. ¿Vale? Algo que me parece importante que podemos resaltar, es que Neboya dijo que en la página podemos utilizar el centro de servicio a clientes para todos, cuesta 20 dólares y lo podemos pagar directamente desde la página como un servicio y todo lo que compremos de la página no nos eh, presta esta penalización, como bien dice Nati, solamente cuando lo pasamos ya al más dentro de Family oh. Token, dentro de The Crypto Family, todo es Family Token, todo se compra con Family Token y todo se paga con Family Token y los Family Tokens dentro de Crypto Family se mueven libres <risa> y sin ninguna penalización. <risa> bueno, lo que estuvimos hablando, eh, un poco resumir porque la verdad es que ya me he perdido con todas las notas. Eh, lo que estábamos hablando es un poco de la sostenibilidad, ¿no? Estábamos hablando de cómo suceden las cosas cuando vendemos nuestro Family Token y qué, de qué manera se va a sostener, digamos, la, la liquidez para todos los miembros cuando salgan los 60.000, 50.000 o los que seamos, a vender nuestro Family Token. Si ustedes entienden eh, la funcionalidad de nuestro, de nuestro contrato inteligente, eh, la, la cartera de arbitraje, la, la cartera de liquidez... Eh, los buybacks, todo esto que estamos haciendo para proteger el, el, el precio del token Va a haber mucha liquidez y todos vamos a poder cobrar lo que vamos a retirar vale La única medida que estamos queriendo tener en cuenta y eh, es el acuerdo que queremos llegar hoy Es con los eh, titulares que ya compraron el family token Porque es una cantidad muy grande, es una circulación muy grande que hay en cantidad de family token del contrato anterior entonces, eso es lo único que se quiere eh, proteger. Queremos nosotros, que todos los que estamos aquí hemos comprado bastante Family Token, queremos tomar una decisión para proteger a la comunidad, ¿vale? Y que ningún eh, titular de Family Token del contrato antiguo pueda vender una cantidad extrema y hacer que comerse la liquidez, básicamente, ¿vale? Entonces, nos, nos contaban todos ellos que la liquidez, va a haber mucha liquidez, y el, y el, el, el, el sistema, nuestro, nuestra CryptoFamily, la empresa, es sostenible y es una máquina que funciona sola, porque tenemos los mining hubs que entran dinero y los ponemos a, a trabajar y compramos más mining hubs y tenemos la pool de liquidez y tenemos el arbitraje. Tenemos cada vez que se vende, tenemos, si ustedes miran el vídeo de Tokenomics, van a aprender que tenemos un sistema en, nuestra, en estos Tokenomics, es excelente. Tenemos el, el quemado de la moneda, tenemos un porcentaje de quemado muy grande, tenemos un, la pool de liquidez, el, el, pool, el la billetera de arbitraje, los buybacks. Todo esto hacen que el sistema vaya como muy suave y no van a haber pumps and dumps, porque está pensado para que sea así y que no tengamos pumps and dumps, sino más, más que nada que vaya subiendo de a poquito. ¿vale? Entonces eh, no tienen que preocuparse por eso, este zoom es importante para... Los que tenemos los family tokens antiguos y todos, incluso los que por lo que acabo de entender que Nebo ya dijo antes, los que incluso los que no han comprado el family token, todos vamos a poder votar. Todos los miembros de CryptoFamily vamos a poder votar por este besting. ¿sí? A ver, eh, vamos a terminar de explicarlo. Me imagino que todos habrán dado la, la opinión, eh, pero obviamente a los eh, eso sin ninguna duda, a los que son miembros de CryptoFamily y no tienen eh, Family Token del contrato antiguo, por supuesto que lo que les interesa es que el vesting el se vote que sí, ¿vale? Porque esto significa que todos esos Family Tokens, que hay miles de millones de Family Tokens, no sé exactamente la cantidad, pero muchos, comprados en el contrato antiguo, estos Family Tokens estén bloqueados y no se puedan vender se van a ir vendiendo de a poquito para no dañar la liquidez, ¿vale? Entonces todos los miembros de CryptoFamily Family que no tengan Family Token en una billetera afuera ahora, hoy ni ayer, o sea, que no tengan no, Family Token sí, van a votar tengo, que sí, que subirlo, porque por a ustedes les interesa que esto sea sostenible, ¿vale? Claro. Somos los que tenemos esos Family Tokens afuera que queremos explicarles. Creo que los que estamos aquí en este Zoom estamos todos de acuerdo en que el vesting es una excelente idea, eh, pero lo vamos a consultar con la con la comunidad de todas maneras. Pero bueno, eh, yo como titular de Family Token y como miembro de CryptoFamily voy a votar que sí por el vesting, ¿vale? Porque es una idea maravillosa eh, y que no nos hace daño tampoco porque un 5 el vesting, no sé si lo he explicado ya, entre tantas um, Traducción, el vesting es un 5% mensual, creo que ya lo había dicho, ¿no? Pedro, lo dije antes sí, vale, ok. Ay, eh, tengo un montón de cosas. Ok, hablamos también del contrato inteligente que está conectado con BUSD. Esto es importante, lo voy a terminar antes de que me voy a siga. Es importante, El, nuestro eh, Family Token está conectado solamente con una moneda estable. ¿Eso qué significa? Que nosotros no nos arrastra ninguna cripto. ¿Qué pasa? Las, las criptos ustedes ven, cuando sube una, suben todas, cuando baja la otra, porque cada token o cada, cada token de cada eh, digamos, eh, criptomoneda mayor está conectada a esa, a esa criptomoneda. ¿No? Las, por ejemplo, los tokens que están en Binance Smart Chain están conectados con BNB. Cuando BNB sube, todos los de Binance de Smart Chain van para arriba. Cuando BNB baja, van todos para abajo. Bueno, nosotros no estamos conectados en ningún par de trading con eh, otra cosa que no sea una moneda estable, que es BUSD. ¿Eso qué significa? Que va a hacer que nuestra moneda sea estable o estable, digamos, eh, um, animada por, lo, por el valor que le da a la comunidad, que somos nosotros cuánto nosotros queremos que valga, creemos que vale y queremos que valga esa moneda. No, no nos va a influir el precio del Bitcoin ni el precio del BNB ni de Ethereum de ninguno, porque vamos solamente de la mano con BUSD. Eh, y esto es fantástico porque es un token que no hay otro en el mercado así, no hay otro token que tenga un ecosistema como el nuestro, con los mining hubs, con los NFTs, con... no hay otro token igual en el mercado solamente pegado al BUSD. Y entonces el precio lo va a dar la comunidad. Y como ya hemos venido diciendo mucho, los acuerdos que estamos firmando para el pago de servicios, bienes, coches, apartamentos, ya en Serbia lo tenemos. Estamos hablando con África, con eh, Sudamérica. Eh, ahora mismo se va a abrir el mercado de China. En la semana que viene empezamos a trabajar en, en China. Y esto es, eh, va a ser fantástico. Son solamente unos meses 30 días, 90 días, vamos a tener 2 millones de miembros en nuestra familia. Lo sabemos, lo tenemos claro que va a ser así. Y más, entonces, es solamente ahora eh, tomar esta decisión, que yo creo que no va a hacer falta, eh, queremos contarlo y explicarlo, pero yo creo que nadie va a estar en desacuerdo con esta decisión, eh, que va a ser fantástica para la longevidad de nuestro proyecto. Es un proyecto realmente único, bueno, ya lo decía Blas, todos los que han estado allí, y los que entendemos cómo funciona esto, es es una... es es perfecto. <risa> eh, bueno, bueno, nos decía Nebolla que ahora vamos a tener, después del Zoom eh, con Balcanes, vamos a tener 24 horas para hacer esta votación eh, sobre el, la propuesta del Vesting, que les recuerdo que son el, el saldo que tenemos en, en nuestras billeteras durante 20 meses en Vesting, recibiendo un 5% cada mes, el día 1 de cada mes. Eh, nos decía Neboya que como somos una DAO tenemos que ir con esta decisión adelante y tomar todas las aceptar todas las consecuencias que vengan de esta votación entonces él quiere asegurarse de que entiendan bien lo que están votando si tienen cualquier duda hablen con sus eh, líderes ya les digo los cripto los miembros de Crypto Family sí también todos los, los miembros de Crypto Family voten que sí al vesting que es lo que a ellos les interesa que nosotros estemos en vesting y no entendemos quién votaría que no, porque los que voten que no, es el, si, si no hacemos el besting, la liquidez tal cual estamos se va en cuestión de milisegundos cuando lancemos, ¿vale? Entonces eh, nos decía neboya que si votamos que no, eso, el airdrop, el arial, ¿qué pasaría si se vota que no al final? Se haría el airdrop de todas las cantidades a todas las billeteras y a mercado abierto y es lo que decía, que tardaríamos milisegundos. Entonces, hay que votar que sí al vesting. Hablen con sus líderes y pregunten por qué, si no lo han entendido, por favor, pero eh, hay que votar que sí al vesting. Uh, luego tenemos lo que decía Neboya de la oportunidad con eh, las, las firmas que van a aceptar el, el Family Token como medio de pago, que esto no es solamente un beneficio para nosotros, sino también para esas firmas. Firmas, empresas, compañías, cualquier persona profesional, un dentista, un mecánico, que ofrezca el Family Token, que, que tome el Family Token como medio de pago, eh, le puede cambiar totalmente la vida a esa persona también, porque si vamos a ser tantos millones de usuarios de CryptoFamily en el mundo, imagínate que en tu pueblo, en tu ciudad, hay un mecánico que acepta Family Token. ¿Dónde vas a ir? No vas a ir ya a otro mecánico, vas a ir a él para poder pagar con tus Family Tokens. Entonces, es una situación que hace que todos ganemos. Eh, y nos invita Neboya a eso, a hablar con los profesionales o los eh, servicios o cualquier cosa que tengamos eh, personas que puedan eh, tomar esa decisión dentro de su empresa para ayudarnos entre todos. Eh, Iván nos decía de que él eh, sabe que para la lo, longevidad de este proyecto eh, esta es una decisión que todos eh, estamos de acuerdo en, en, y él principalmente es eh, la decisión más eh, acertada para que tengamos un proyecto longevo y que no esté muerto mañana. Eh, y bueno, hablaba luego también de la educación que tenemos que tener todos los líderes para poder eh, informar a, nuestro, a nuestras comunidades que tenemos que tomar el tiempo de entender todo esto y poderlo comunicar correctamente. Me imagino que todos nosotros eh, vamos a, luego de este Zoom, eh, eh, hacer por lo menos un texto un audio explicándolo bien porque ha sido un poco desordenado la verdad esta traducción de hoy, eh, pero bueno, que es una decisión que todos la vamos a tomar de manera consciente y que él está súper orgulloso y feliz y agradecido de formar parte de esta familia eh, y, y, y que podamos todos beneficiarnos de este proyecto maravilloso. Eh, Hablábamos antes, creo que fue Blas que lo dijo, y es importante que esto lo digamos, porque sé que luego si no van a estar preguntando y diciendo eh, cosas que no que no son. Nosotros cuando lanzamos el, el contrato inteligente anterior, que fue en noviembre, la idea cuando se lanzó el contrato realmente era que a los 7, 8 días la página web también se lanzara. Pero, como ustedes saben, hubo problemas, descubrimos que había problemas de seguridad, ¿vale? Y que si hubiéramos lanzado en ese momento, el proyecto se hubiera ido en ese momento eh, muy rápidamente, se hubiera roto todo, se hubiera caído porque había problemas de seguridad, tanto en el contrato inteligente como en la página. Entonces, como no pasó así, de lanzarse a los siete días, ocho días del contrato, la página, fue que, digamos, ahora tenemos que tomar esta decisión. Si hubiéramos lanzado en ese momento la página como la vamos a lanzar ahora, todo perfecto, todo testeado, todo muy bien, no estaríamos haciendo lo que estamos ahora. Pero ahora mismo es necesario hacerlo así porque hay, no hay una referencia ya. Ese contrato no tiene nada que ver con este. Entonces tenemos que tomar esta decisión. Eh, that's Ok, Uh, this is a web page and how it will look when you log in into your thing. So also, they are make something incredible for the security. They make one web page on two different domains. So the first, uh, what you see, it's on one domain and backhand it's on a secret domain that you cannot see. So hackers, will be fucked off of these things so you will see that okay so let's go i will play this video so this is how you log in into the website so it's the most important thing that you have the different email For the different account so it cannot put the same mail for the um, multiple accounts so this is the general information that you need to put into it and you see i need to stop here so we will Uh, have two FA authentication. It's also for security and it will be something that we don't have before. Also KYC verification required, but it will be on your, how can I, we, you, you need to give us approval for the KFC. It will be only for internal use that we can provide you to give back your account when something happened, okay? So this is why we are using the KYC. So you will see successful deposit. How many? It's um, this is from uh, from uh, the pool too. You know what? How how many vouchers you submitted? How many is paying? How many is reject? Everything will be visible. Also, it will use, it's your deposit, withdrawals, and total investment. So it will be the dashboard. It's like really really good. For everybody you have every information on, on your site uh, on this web page so you see you will have a uh, dashboard rented transaction referrals uh, everything also the kyc form so right now we are proceeding with the video this is the kyc So it will stand pending to the moment that we approve it. This is if, if uh, it's KYC is not approved, what happened? So you can open a ticket and it's going to our support team So you have we already we will have a ticketing system immediately so this is for renting the nfts it's for the accounts so how many you are rent what is your total profit and everything will stand here and what is your active plan also So this is the uh, gateway to pay, to buy a family token uh, directly for, from the website. Okay? So we will have also this opportunity. So you can send any of the coins that you, you have to uh, buy a family token. And also pay with card. Yeah. And a paper. Mm -hmm. I'm so proud. I'm so happy. So did you see this? This is a one hell of the website. You will see that. So this is the pools, how looks. So pool one, pool two, Pool three, so it will not be referral like this. It will be with the vouchers and pool four is for, not for rent NFTs, project NFTs. So uh, we will make this thing, it's only a text, how we name it. So uh, every of this information you will have in this uh, pools. So you can click on withdraw and it's going to the deposit pending and everything goes to the internal wallet so this is the first uh first video sneak peek that um, we see and the second one is also to according the i think it's the part of this video it's only showing the pools. so i will not uh show that second it's only part of this so it doesn't have any sense to do it uh so right now i will stop sharing the screen Neboya, so you said before that uh, Neboya nos decía que es eh, va a ser el hombre más feliz del mundo dentro de dos días, cuando nos pueda pagar por fin. Eh, que bueno, que toda esta gente, los desarrolladores que han hecho esta página increíble, han visto el vídeo un poco, ya haremos algún tutorial y mostraremos en, en algún Zoom en, en español para que lo podamos ver con más detenimiento, pero la página es increíble. Tiene la seguridad, es increíble como la han montado, todas las funcionalidades que tenemos, el KYC, el soporte, el, todo lo que es nuestro, nuestro, nuestras pools que están ahí, podemos retirar, podemos ingresar, todo, podemos moverlo, lo hacemos todo, nosotros no dependemos ya de pedir a soporte que nos haga nada. Tenemos toda la información transparente de dónde vino, de dónde fue, cuánto lleva. Bueno, está genial la página, la vamos a ver con detenimiento. Eh, Todas las, eh, También nos decía Neboya que la página, lo que es la parte del, del, de, de los administradores, tiene también todas las funcionalidades para el tema del marketing, que está todo preparado para el crecimiento que vamos a tener. Eh, nos decía que es importante que cada cuenta vaya a tener su propio email. No vamos a poder repetir emails en ninguna cuenta. No pueden tener el mismo email en ninguna cuenta. Tenemos el, el autenticador de dos factores. Esto es buenísimo para nuestra seguridad de nuestras cuentas. El KYC es interno, el KYC es un, el ¿cómo le dicen en castellano? caice, El caice es una, un proceso interno, ¿vale? Para nosotros, por un tema de seguridad, imagínate que tú pierdes tus claves o que la persona dueña de la, de la de la cuenta fallece o algo, necesitamos comprobar la documentación por si en algún momento hay algún fallo de seguridad o una reseteo de una contraseña o algo para poder pedir, el documento a la persona que es dueña de la, de la cuenta y poder verificar eh, que es realmente esa persona es interno al KYC. Eh, podemos abrir un ticket de soporte también, como hablábamos antes, hay un servicio VIP de soporte 24 horas 7 días a la semana por 20 dólares al mes, que lo puedes pagar desde tu billetera de Family eh, Token. Y bueno, nos decía Neboya que eh, con este vídeo y todo nos contaba de que realmente también eh, tengo yo la, la suerte de haber estado trabajando con ellos, con el, el, el equipo de programación, he estado colaborándoles un poquito, no, no he trabajado en eso yo, pero de, de, de, de lo que necesitaban ellos y tal, eh, he podido hablar con ellos, son gente maravillosa, súper profesional, bueno, ya han visto el trabajo que han hecho, súper rápido, eh, Iván no ha estado allí mucho tiempo con ellos también, eh, gracias Iván por todo lo que has hecho con los programadores y bueno nos decía Neboya que él quiere eh, quedarse con, esta, con este grupo de, de profesionales eh, de, de los técnicos de programación porque son realmente personas excepcionales como personas y super profesionales, eh, excelentes trabajadores eh, han sido muy rápidos con lo que han hecho la verdad y eh, quiere Neboya quedárselos como empleados para eh, poder asegurarnos nosotros de que cualquier emprendimiento en cuanto a tecnología que queramos hacer en los próximos meses y años, podamos hacerlo sin eh, tener que caer otra vez en el problema que hemos caído con los programadores anteriores. Es un mundo muy escabroso este y como hemos encontrado personas que valen como personas y como profesionales, queremos asegurarnos. Entonces nos cuenta esto Neboya. Porque de ahí viene el tema de los 10, eh, 10 dólares, que quiere hacerles una, una oferta a estas personas para que se queden con nosotros y ya no se vayan. Entonces eh, me voy a puesto ahora, en los 10 BUSD que teníamos antes tiempo para pagar, ya no tenemos tiempo para pagar. Tenemos que pagarlo en las próximas 48 horas, ¿vale? Hay que pagar los 10 BUSD en las próximas 48 horas. Demogiano nos decía que si ustedes no saben hacerlo, hay gente que todavía no sabe cómo manejar eh, ninguna billetera, pídanle por favor ayuda a sus líderes, se comunican con sus líderes, con sus mentores, con quien lo invitó o con el de arriba o con el de más arriba, pidan ayuda y hagan el pago de los 10 BUSD. Se pueden pagar muchas cuentas desde la misma billetera, ¿vale? Entonces pueden reunir el dinero y dárselo al que sabe y que el que sabe se las pague, eh, hay maneras. ¿Vale? Entonces pidan ayuda, eh, me voy a, se ofreció a ayudar, yo sé que le vamos a escribir 1.500 millones de personas y no va a haber ningún mensaje, yo lo que les digo a ustedes es que pidan ayuda en su equipo, a quien sea, al compañero de al lado, al de arriba, al de abajo, junten dinero, se lo dan en efectivo a uno y el que tiene la billetera lo paga, no sé, 48 horas tenemos, por favor, eh, para pagar los 10 BUSD, ¿vale? Ah, Vale, la migración también lo hemos dicho ya, pero lo repetimos, la migración es automática, no tenemos que hacer absolutamente nada. Todo está migrado de la página antigua a la nueva, no hay que hacer nada, lo único que hay que hacer es pagar los 10 BUSD y enviar el formulario que encuentran en el link tree que se llama Maintenance Payment Confirmation. Está por ahí, ya lo pasaremos en los grupos, está toda la información desde hace ya tiempo y lo estuvimos hablando estos últimos días también. Eh, y nos decía Neboya, lo último que ha dicho es que quería quedarse con este equipo de personas porque quiere desarrollar un metaverso, del que lo estuvimos hablando en la última en el último Zoom y eh, construir el Family Town, que va a ser una ciudad construida de verdad, pero también un metaverso con eh, este equipo fantástico de técnicos que tenemos. Gracias. A, a las 12 de esta noche, a las 12 de la noche hora europea central, hoy vamos a poner en el canal, en los canales oficiales o en el canal, um, ok, en el canal oficial de Telegram vamos a poner la votación sobre el vesting, simplemente va a ser la pregunta si quieres que se haga el vesting, sí o no, tienen que responder que sí y los que quieran responder que no, eh, son personas que quieren destruir este proyecto, ¿vale? Tienen que responder que sí, eh, todos los que quieren que este proyecto siga adelante, que sea sostenible, es solamente un esfuerzo que los que tenemos ya los Family Tokens vamos a hacer por toda la, la comunidad, pero tenemos que hacer esta pregunta porque queremos que sea así de una manera transparente y como una DAO, ¿vale? Vamos a tener el soporte 24-7 en la página. Cualquier problema que tengan, todos estos problemas que la gente se pregunta, de que no me harían los paquetes, la promoción de no sé qué, en el, en el, en el soporte de la nueva página lo vamos a poder resolver rápidamente y en dos días tendremos nuestro pago. Ya está. Esa es la noticia de, de la noche. En dos días tenemos la página y en dos días tenemos eh, ya los retiros de nuestra plataforma CryptoFamily nueva y preciosa como la hemos visto. Ya está. Gracias a todos. Gracias a todos. ¿What? ¿Qué dijiste? Italian style. ¿Qué dijiste? ¿Qué qué